Hello, la consulta de hoy. Me han dicho, Mr. Curator, ¿cuáles son, según tú, las mejores webs para emojis? Ya sabéis que los emojis son los iconitos de WhatsApp, de Facebook con las sonrisitas y toda la ristra que hay de dibujitos pequeños que, bueno, pues se suelen pegar y ahora se usan mucho. Incluso se usan en textos, en Instagram, en los textos que escribes en Facebook, en los textos que escribes en Twitter, en cualquier sitio. Bueno, la consulta va a santo de que tú, desde tu ordenador, puedes entrar en algunas webs donde vienen esos emojis, los copias y los pegas en un, en un documento, en otro sitio, en otro lugar. ¿Vale? Las dos mejores webs de emojis para mí. Con estas dos yo creo que lo tenéis todo cubierto. ¡Ojos de ver! Y allá vamos. Pues la primera es emojicopy.com. Esta me gusta porque, bueno, como muchas otras... Aparecen todos los iconos, todos los emojis en la misma página, están todos, entonces los puedes ver de un vistazo y puedes escoger el que quieras. Haces clic y ya se te coloca aquí en la parte de arriba y luego le das a copy y lo tienes copiado. Copy está, a ver si lo veis, aquí, es este botoncito de aquí que estaba tapado por mi webcam, emojicopy.com. Está muy bien porque también puedes escoger hasta el tono de piel de estos iconos donde, pues las manos y los, los chicos rubios, donde puedes cambiar ese tono de piel. Vale, pues emojicopy.com yo creo que es la mejor, una de las mejores para mí, donde se puede copiar. Otro recurso que es, eh, te añade un poquito más es emojipedia.org. Esta a lo mejor no, es, no sirve tan directamente para escoger el emoji y llevártelo a otro sitio, pero fijaos que está muy bien porque tiene una caja de búsqueda donde tú puedes poner alguna cosa, como por ejemplo Heart, te salen todos los corazones que aparecen y lo que realmente me gusta y lo que es bueno y por lo que os recomiendo esta página es por esto, porque vienen todos los emojis y están, pues, el de Apple, el de Google, el de Microsoft, el de Samsung, el de LG, el de HTC... Ya sabéis que hay máquinas y sistemas distintos donde el emoji es el mismo, como de una manera estándar el significado es el mismo, pero cambia el dibujo. Y todos estos dibujos te los puedes guardar en PNG, en un formato transparente, y llevártelos a otro sitio, con lo cual está muy bien. Con estas dos webs yo creo que ya estáis... Hasta arriba y a tope de emojis. Ya sabéis que todos estos vídeos vienen en mi canal de YouTube. Y aquí tenéis otro vídeo y aquí podéis suscribiros. Me gustaría mucho que os suscribieseis. Y por favor, hacedme vuestras preguntas. ¡Hasta luego!